Compartir, pero bueno, ya me dice el productor, ahora y es ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a hablar del PRI. Hay mucho de qué hablar desde eh, una acusación muy seria que hizo el gobernador desde la semana pasada e insistió con este tema en varias ocasiones durante su mañanera. Eh, también vamos a hablar acerca de la consulta del pasado domingo, claro, en una óptica del de PRI Vamos a hablar de la reforma eléctrica que va a ser pues, supuestamente esta semana, ¿no? Pero pues ahora va a ser hasta el domingo y que, quién sabe qué más vaya a pasar, ¿no? Si la vayan a dilatar más Y me da mucho gusto que esté aquí Néstor Camarillo ¿Cómo estás, presidente? Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme Siempre este espacio, eh, me gusta mucho venir a, a dialogar, a platicar, porque me siento como en casa. Ay, qué bueno. Me, me da cierta tranquilidad porque Néstor llega muy serio y se sienta y ¿no? Y eh, siempre como que bromea, ¿no? Y yo dije, algo pasó en el primo, no, no, ¿no? Algo no, no, no, pasó. Dice, no, es que, no, o sea, las costillas, comí de más costillas. Dije, no, bueno, sí, comí demasiado, o sea, yo no, quiero esos problemas. No, en serio, ¿cómo...? Mm, ¿Cómo, ¿Cómo está el PRI? Te lo pregunto a ti, porque eres su presidente. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo está el PRI de Puebla con, todo, ¿no? con todos estos acontecimientos? Sí, primero comentarte, pues el PRI es un partido activo, es un partido muy fuerte, es un partido muy dinámico, grupos internos, comités municipales, alcaldes, diputados, todo el tiempo es un partido que se está moviendo, es un partido que está creciendo, tenemos responsabilidades en el Estado de Hidalgo, algunos Ajá. en el Estado de Durango. viste ah, No, apenas. Así es, tenemos ahí encomendada una gran operación política en una zona eh, donde colinda Puebla con Hidalgo uh -huh. eh, y en Durango. Entonces ahí estamos trabajando, va todo muy bien, vamos muy bien. Eh, en Puebla se respira mucha paz, tranquilidad después de que pues ya no hay elecciones. Ya viene ahora un reacomodo Se de, acabó grupo, la vida. de grupos políticos Bendice, ya eh, rumbo al 2024. Entonces uh -huh. ya estamos como que preparando los cimientos de esa gran construcción que seguramente van a ser grandes tenidos. De acuerdo. A ver, eh, hay, hay, hay un tema muy eh, controvertido que eh, lo comentó el gobernador Luis Miguel Barbosa desde la semana pasada y bueno, eh, en reiteradas ocasiones lo ha tomado, de que, eh, que le comentaron a él, por ser pues, la figura eh, política más fuerte, pues tiene que ser el mejor informado, según lo, lo comentó el gobernador, de que eh, hubo actos de corrupción de priistas de primer nivel, refiriéndose a no a tu periodo de, de presidente, sino anteriores, eh, y que eh, iban de la mano con Francisco N., ¿no? el, el ex auditor eh, superior. Eh, esto es, eh, tú también ya saliste a, a, a dar a algunos comentarios al respecto. Eh, esto sin lugar a dudas sí le pega al PRI, o sea, no, no, no hay señalamientos para... Lo que es tu presidencia, ¿no? o, o ni, ni de tu gente ni de tus subalternos, pero sí de pasados. Entonces, bueno, en todas las columnas, todos los analistas, ¿no? Eh, señalaban a que, que era Javier Cacique, que eh, eh, Jonathan Collantes, que, en fin, ¿no? Eh, pero se quedó así en suspenso. No hay nada definido de, de a qué se refería el gobernador con esto. Dijo que iba a dejar que las autoridades eh, investigaran. Así es. Pero, a ver. A ti, ¿cómo, ¿cómo está el PRI con esto? ¿Te preocupa? Eh, ¿Vas a investigar tú dentro de, las, de tu, dentro de tu institución a ver qué pasó? ¿O cuál es la perspectiva? Tú ya comentaste que no defenderás a políticos que estén involucrados ¿no? en supuestos temas de corrupción y que tampoco vas a solapar, pero tampoco vas a solapar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el PRI? Claro. Primero, pues, efectivamente, eh, nosotros siempre desde que llegué al partido le hemos dado nuestro voto de confianza a las instituciones que se dedican a investigar este tipo de actos de corrupción. Eh, yo creo que no es una cosa eh, nueva, siempre, desde que yo tengo ya 17 años en la política, pues se señala siempre al auditor en turno, pues sí. de algún tráfico de influencias, que si el ¿Ayudan alguno? hasta ha en el bote? No, o sea. a, a, bueno, hasta ahorita estamos viendo en la actualidad que un auditor eh, cae ¿no? uh -huh. o, o lo detiene. Eh, bueno, está detenido. Está detenido. Sí, está sí. detenido. Entonces, eh, pues nosotros mantenemos eh, observando, nosotros nos, nos preguntaban algunos amigos de los medios de comunicación si también íbamos a hacer alguna investigación sí. eh, de algunos periodistas que estuvieran involucrados. Y le dije primero que el PRI no es abogado de nadie. O sea, el PRI no es abogado de nadie. El PRI no va a defender a nadie. Primero porque también en los dichos que escuchamos en esa entrevista, no ha habido como un señalamiento directo hacia una persona. No. No, se hablaron de actores políticos del pasado. Efectivamente. Ni de cuáles. O sea, tampoco. El detalle tampoco. Efectivamente. Entonces. ...dijimos, bueno, no sabemos exactamente a quién... ...digo, algunos columnistas como que descifran... y ...dicen, ah, es que es por allá, sí. es por acá... ...entonces nosotros dijimos, a ver, no somos abogados de nadie... ...nosotros vamos a permitir que se hagan las investigaciones... que se hagan, ...y que se tengan que hacer... ...que se determinen responsables... ...y pues así, así el PRI siempre se ha manifestado... ...el PRI, el PRI mm -hmm. siempre ha sido un partido... ...no, nos, no nos, nos metemos en los temas, dejamos que fluyan... No defendemos a nadie, porque al final nadie es dueño de la verdad, ni de toda la mentira. Entonces, permitimos que las cosas caminen, seguimos dando nuestro voto de confianza, y no nos metemos, actualmente tú lo sabes, yo eh, en esta nueva dirigencia que tengo en el partido, uh -huh. pues sí me ha quedado claro que quienes hoy, a partir del mes de octubre, que arranca mi nueva dirigencia por cuatro años, son hombres y mujeres intachables, hombres y mujeres que trabajan de la mano conmigo en materia política y que bueno, pues ya lo comentaba en alguna entrevista, que ya las instituciones dedicadas a investigar ya temas de responsabilidad, pues bueno, que ellos ya lo tengan que realizar. Pero mientras yo me concentro en el partido, en el trabajo y en lo que sigue. De acuerdo, o sea, así de fuerte de que la gente que está contigo es intachable Sí, la mayoría los conozco, ya tuvieron algún cargo político, fueron candidatos, la mayoría, este, son hombres de familia, mujeres de familia, jóvenes muy echados para adelante, comprometidos con el partido y con su estado. De acuerdo. Oye, eh, esto eh, te preocupa de que, de alguna manera, sea, sea, pues, un desprestigio para el PRI, que lo, que, que lo haya manchado, que lo, o sea, porque finalmente son PRIistas y que, pues, si pega al partido. Eh, ¿Te preocupa eso? ¿Piensas hacer algo? ¿Algún tipo de blindaje? ¿No vas a hacer nada? ¿Qué ocurrirá? Mira, desde el 2000, cuando perdimos la presidencia de la República, yo escucho que el PRI va a desaparecer, que el PRI es lo peor, que el PRI es lo peor. Y no desaparece. En Puebla han habido otros temas, sí delicados, del pasado, que siempre nos preguntan, ¿y crees que en estas elecciones el factor... Eh, ¿X afectará la elección? Les digo no. No porque en este PRI, el que hoy me toca dirigir, es realmente un nuevo PRI. Los PRIistas en su momento que cometieron errores, o fueron juzgados, o ya no están en el PRI. Eso lo tengo que decir muy claro. Están en Morena, muchos. Entonces, el PRI se ha depurado. El PRI, hoy te vuelvo a repetir, los 435 mil votos que tuvimos en 2018, en 2021, perdón, son a esa nueva generación de priistas, con priistas también de experiencia, que siguen en el partido y que siguen aportando. Entonces, en esta nueva generación de priistas, y no digo nueva porque sean jóvenes, sino nueva porque traemos otro chip y otra manera de hacer política, hoy las cosas han cambiado, y ya ese tipo de pues, señalamientos o, o, o cuestiones que puedan o podamos creer que le puedan afectar, yo creo que no van a afectar, en el 2024 estamos más vivos, más fuertes que nunca, vamos muy bien, vamos avanzando, hoy, hoy quiero hacer algunos análisis contigo de lo que pasó el día domingo, y bueno, de lo que va a pasar el próximo domingo en la reforma eléctrica, Exacto, sí. y que tú vas a ver que el PRI ha tomado una postura firme, fuerte, sí. sólida y contundente, vamos a ganar. De acuerdo, sí, porque eh, en semanas pasadas eh, se decía de todo, ¿no? Que, que Alito, pues, que no, que, que, que iba a ser Alito, ¿no? Que si iba a existir el Primor otra vez, ¿no? En esta alianza entre Morena y el PRI, y bueno, se ha hablado mucho de esto, pero pues sí ha sorprendido de alguna manera que eh, Alejandro Moreno dice, a ver. El PRI no se mueve y cuidado con los demás porque también los, va, los van a sancionar, ¿no? Los, los, van a, los van a expulsar. Yo leía algunos medios y también, pues, vuelvo a repetir, perdón que repita tanto lo mismo, pero me encanta estar aquí contigo porque aquí puedo hablar sin, sin hablar cuadrado, me gusta hablar como es. Muchos columnistas, eh, periodistas que merecen mi respeto, mi cariño, mi admiración. Pero que hablan muy mal del partido, que siempre están hablando mal del presidente Alito, de su servidor y del partido en general. Apostaban a que la reforma eléctrica iba, sí, es que hecho. Alito se iba a doblar, que se iba a vender, que ya estaba entregado, mm. que eh, Amlito y que no sé qué tanto. <risa> y hoy, que vamos en contra, son, ya no dicen nada. Pero apostaban así, y juraban que el PRI estaba sometido, que el PRI estaba rendido. Y hoy no los veo ni los escucho. Ni, les, ni los veo decir nada. Entonces, hoy el PRI da cátedra. Y algunos panistas eh, que también decían, no, el PRI ya se va y el PRI ya se fue y el PRI no. Porque tal vez no les gusta mucho la coalición porque acotan los espacios del PAN y del PRI. Entonces, hoy primero, el presidente Alejandro ha sido muy claro, no va en la reforma. Hubo apertura, siete meses hubo diálogos, hubo un debate interno y el PRI llegó al análisis y dijo no vamos, no vamos, no va con el medio ambiente asusta la inversión extranjera no se han tomado en cuenta nuestras propuestas y el PRI en los estatutos tampoco puede ir con una reforma eléctrica que sea regresiva entonces va en contra y no solo eso, hubo tentaciones con algunos compañeros diputados federales y celebramos un consejo político nacional el día domingo, donde por mandato del partido, se tiene que votar en contra de la reforma eléctrica. Entonces, ha mandado un gran mensaje, me he reunido con los líderes de las cámaras empresariales en Puebla, y yo les, yo les había dicho, a ver, el PRI es un partido institucional con disciplina, y el PRI, donde vaya Alejandro Moreno Cárdenas, van a ir los diputados, no, es que no creemos, seguramente. Tienen miedo. Le dije, no, aquí hay un mensaje de que somos un partido serio, y de que si Alejandro Moreno Cárdenas dijo no va, no le conviene a México, no va. Vale. Y los demás diputados han sido institucionales, leales al partido, pero más que nada a los mexicanos, en este caso a los poblanos. De acuerdo. Eh, a ver, ¿qué implicaciones tiene esto que se oye como tan lejano, como que hay ¿no? en San Lázaro? Y ¿Qué implicaciones tiene la reforma eléctrica y esta votación, pues, que será histórica este momento en donde pues Morena no va a tener la mayoría, van a tener problemas para sacar la reforma eléctrica. ¿Cuáles son las implicaciones para Puebla, las implicaciones para el PRI, los poblanos, para la política poblana de este evento? Mira, primero quiero decirte algo muy claro. El gobierno federal de Morena abandonó el estado. O sea, el, el estado más olvidado del país seguramente es Puebla. No tenemos un solo proyecto federal de impacto aparte de que recortaron todos los programas sociales que beneficiaban a los municipios, no solamente del PRI, sino los 217, Puebla no tiene un solo proyecto de impacto del gobierno federal de Morena, cero. Cero es cero. Y luego, si a eso le sumamos, que aparte pues, eh, el, el coordinador de los diputados es Puebla, y Manuel Barret, pues por lo menos fue gobernador de Puebla, entonces pues imagínate, o sea, de nada nos sirve a nosotros, ...en Puebla, tener actores políticos... ...de peso a nivel nacional... ...si no se traduce en nada... ...o sea, ¿de qué nos sirve decir... ...que tenemos políticos eh, poblanos... ...en las altas esferas... ...si no se resume en nada... ...créeme que de verdad... ...lo digo con mucha franqueza... ...más que como priista ...porque al ser priista yo soy poblano... ...es una tristeza lo que estamos viviendo en el Estado... ...entonces... ...la repercusión a favor... ...va a ser claro del partido porque en Puebla mandamos ese gran mensaje, de que somos firmes, de que somos un partido serio, de que somos un partido muy echado para adelante, que muchos también dijeron, si el PRI vota por la reforma eléctrica, se cae la coalición, se pierde el va por México y el va por Puebla, pues ahora está más vivo más fuerte que nunca, porque el PRI ya no, ya no da pretextos y se suma a la gran mayoría de fuerzas políticas que van en contra, entonces... El resultado creo que es positivo, nos va a ir muy bien. Eso a mí me ayuda, me da un gran discurso y un gran mensaje a los ciudadanos. Voy a recorrer los 217 municipios del Estado y ahí llevaré el mensaje de Alejandro Moreno Cárdenas y de la contundencia con la que se ha manejado y de la firmeza que ha tenido a pesar de las presiones, porque las hay, las hay y las tiene que haber porque así se las gastan los de Morena. Entonces hemos mandado un gran mensaje político, no nos vamos a doblar y no nos vamos a dejar vencer. De acuerdo, Marco Antonio Ponce de León, Jorge Galindo Durán, eh, Yolanda Elizabeth Contreras, te manda saludos, Eric Sánchez, saludos cordiales mi presidente Néstor, eh, dice aquí los PRIistas estamos firmes y estamos de pie, eh, Yolanda dice Néstor, Camarillo es un gran líder, viva el PRI, Lenin Rosales, saludos a nuestro presidente Guillermo Rosas, eh, Ayril Flores dice saludos presidente J. Arturo Soto, saludos Luis Alberto eh, Rodríguez, también te manda saludos, Erika La Torre saludos Tocaya y al presidente Néstor Camarillo, saludos Gracias, saludos Tocaya Sabio, eh, Flavio no, Fabio Fabio Guerrero, eh, Jorge Galindo, desde saludos desde Cuetzalan Fabio también dice saludos a al diputado y presidente, Laura Cruz nos está viendo, Albino Espinosa, Marco Antonio Ponce de León Jiménez. Estamos presentes. Saludos, Erika y Néstor. Y qué bueno que se da la posición de nuestro partido otra vez en nuestro presidente. Octavio Mendoza y Yolanda Elizabeth otra vez dice, vive el PRI. No, Yolanda está, pero verdad ah, bien puesta ahí. Eh, Gabriela Fuentes, saludos, presidente Néstor dice, el PRI con usted se fortalece eh, John Lauer ah, muchos saludos John Octavio Mendoza, hashtag aquí está el PRI para defender a México eh, Mari Roldán Eric Meneses, otra vez Yolanda, Elizabeth, dice los revolucionarios defenderemos a México a la otra te traes a Yolanda sí, por favor para que aquí platique porque tiene ganas, Sonia Madrid Kevin Marín y Eric Sánchez dice, todo el respaldo a nuestra dirigencia nacional dice, no va la hashtag ley Bartlett, hoy más que nunca me siento muy orgulloso de ser militante del PRI, gracias Néstor Camarillo por tu liderazgo, Leti Sánchez eh, Puebla Zona Audi también nos está viendo, Noeli Arellano Wenceslau Morales nos está viendo, eh, Sebastián Orozco dice, eh, lo mejor del PRI ay Sebastián es el presidente, presidente del PRI de la municipal, ¿verdad? Sí, ¿Sí ¿verdad? Sí, sí. Ah, hola Sebastián, dice, lo mejor del PRI se queda en el PRI y aquellos personajes corruptos con viejos vicios y de dudosa reputación que algún día tuvo el partido ya están en morena. Ah, eso te comentabas. Así que vamos para adelante a seguir trabajando a favor de las y los poblanos, Alondra Díaz, Samantha Tolama, Hugo Campos. Saludos, presidente, trabajando para todos los pristas desde nuestras trincheras. Alondra Díaz, vive el PRI, vamos con todo. Oye, pero le pones un corazón naranja, ¿cómo? Abusada, Alondra, con los colores. Mere, eh, Mere Pérez Arias, María Antonieta, dice, saludos, presidente. Néstor, mi respeto y admiración para usted. Mercedes Coatl, Yolanda Elizabeth, dice, somos revolucionarios y defenderemos a México. Empezando por Puebla, eso es todo, Yolanda, ¿eh? Eh, Mere eh, Pérez, saludos presidente, estamos a la orden Ángel, Ángeles Pérez, saludos a nuestro presidente también eh, y dice, uh -huh. ah, Wenceslao Morales, dice saludos líder desde la Mixteca te dice el buen Wenceslao eh, Mario Millán González, saludos, dice saludos Chávez, gracias gracias, es que eh, Chávez soy yo en la jerga periodística a que esta no te la sabías ah, no, no, no, no, cuando era reportera no. me decían Chávez y yo les decía Chávez. Entonces, bueno. ah, okay. Arnulfo eh, Domínguez y Luz María de Urdanivia. Saludos, querido presidente. Híjole, perdón, estuvo medio largo, pero sí, no, bueno, no, no. Pues bien, son tus fans. Oye, hasta el momento no te ha salido ¿eh? ¿Algún, alguno de tus. Algunos no tan fan. Ajá, alguno no tan fan. Ni un bot, ¿eh? todos bien. Ah, este, ajá, dice: sigamos trabajando por México, te dice de Urdanivia. Perfecto. A ver, ahora, a ver, ¿qué. Eh, hablaste ahorita de la reforma eléctrica y de qué nos ha servido para los poblanos que esté pues, al frente un coordinador. ¿no? Este, ¿Cómo ves el trabajo que está haciendo Nacho Mier? Sobre todo porque pues, tiene estas aspiraciones a la gubernatura. Pues seguramente al interior de su partido, pues yo creo que bien, o no sé. Ajá. Yo solo veo, este, pues ahí medio en las notas que coordina. Ajá. Pero yo hablo del trabajo en campo y de los beneficios que un Estado debe de tener. Uh -huh. Y ahí sí quiero hablar de Jorge Estefan Chiriac, porque uh -huh. Estefan Chiriac, siendo presidente de la Comisión de Hacienda, bajó miles uh -huh. de millones de sí, pesos en sí carreteras, cierto. hospitales, escuelas, universidades. Eso sí es cierto. Y bueno, y no es que le echemos guayabazos aquí, pero, sea, pero sí es cierto. Y siendo sí, presidente de la Comisión sí. de Presupuesto y Cuenta Pública, uh -huh. fueron... Miles de millones de obras, ayuntamientos de todo tipo, porque había recursos en la UAB, había recursos en ayuntamientos del PRI, del PAN, o sea, había recursos, o sea, yo creo que a nuestros eh, paisanos, que les deseamos que sigan teniendo éxito personal y profesional, pues ayuden a su estado, ayuden a Puebla, ayúdenlo, regrésenle algo, o sea yo lo que veo es que lo decía en, en el Congreso cuando estaban tocando el tema del DAP o sea, se subieron algunos diputados de Morena a criticar el tema del DAP pero cuando a Puebla le quitaron los recursos de la zona metropolitana uh -huh. cuando le quitaron el Fortasega a los municipios cuando quitaron el recurso a Pueblos Mágicos que Puebla es de los estados que más Pueblos Mágicos tienen el país ahí los vi haciendo mutis no, no dijeron nada, entonces ¿de qué nos sirve? estar en contra de todo y a favor de nada. Entonces, ellos, pues sí están a favor, veo que de su presidente, o del presidente y de, y de su partido, pero no se ve reflejado nada. O sea, no, claro. no, no lo vemos en Puebla. Entonces, eh, yo el único que puedo decirte es que no solamente él, tenemos dos senadores de la República. Uh -huh. Veo que algún, alguien este hace este algunos videos de promoción turística, y veo que alguien más regala árboles, y está Ajá. muy bien. Ajá. Y Alejandro que bueno. Digo, qué bueno, pero pues ayuden al Estado, ayúdenlo. O sea, créanme que, que si yo estuviera en los mismos lugar pues también tocaría puertas, ¿no? Subiría, bajaría. No defendería un proyecto que nada le beneficie al Estado. Ese es, ese yo creo que ese debe ser el mensaje. Claro. O sea, mi respeto para todos, pero. Pues el amor se ve en la nómina, ¿no? El cariño sí, se ve. Claro. Se ve, ¿no? En el presupuesto. Exactamente, ya me acordé. Claro. Eh, lo que en presupuesto no está, no existe. Sí. O sea, yo puedo decir a estar, que no, amo a Puebla, hijo. que quiero a Puebla. Sí, claro, pero tienes razón. Pero si no se ve en presupuesto, pues yo creo que no es amor. Claro, ok. A ver, a ver tu óptica de la consulta, porque bueno, aquí han pescado de todo. es muy buena, sí. A ver, a ver. A la óptica del PRI, ¿qué pasó en la consulta? Sobre todo enfocándonos a Puebla. Yo. Bueno, sí. Salió más de la media nacional, de los poblanos a votar, ¿no? Sí. Bueno. Ustedes eso lo dicen. Eso pudiera ser. Bueno, a ver. Yo, yo quiero ver fijamente a la cámara, a todos los que puedan ver este video. Y les pregunto, ¿fueron a votar? ¿Pasaron por la casilla y vieron la larga fila de personas un amigo hoy escribió, un extrajidor de Atlisco que le mando un abrazo, Miguel Ordóñez, escribió una frase que compartí. Dijo, lo voy a leer, si me lo permiten, sí, la quiero sí. leer. Sí. ¿Para que ver, ¿Cómo se llama? Para que, Miguel Ordóñez. Ajá. Para que veas cómo te quiero, Miguel Ángel Ordóñez. A ver. Pero me, me llamó la atención y la compartí. A ver. Publicó, a mis colegas de Morena que se alegran por haber tenido más votos que José Antonio Meade y Ricardo Naya, porque de repente es el mismo discurso en todas las mesas, es que tuvo más votos que Ricardo Naya. Sí, pero bueno. sí. Nada que ver ni la comparación, pero bueno. Créanme que simular es el peor de los males en la construcción de triunfos políticos electorales. Sin duda van por buen camino de la construcción de su derrota anunciada. Lo mis, los mismos errores que está cometiendo actualmente Morena los cometió el PRI en el pasado. Odian tanto al PRI, pero se parecen tanto al PRI de los 70, al PRI de los 80, que se autoengañan. O sea, para empezar, para empezar a nivel nacional, decir que salió el 18% de la población o del padrón electoral a votar fue muy bajo. O sea, dos de cada diez mexicanos les interesó y ocho no. Ocho estuvieron en su casa, con su familia eh, En su negocio, disfrutando Del inicio de las vacaciones Pero los demás Dos les interesó Y de los dos que les interesó, tengo mis dudas Porque no hay un reporte Ni fotográfico, ni video No hayamos visto Pues gente, la verdad es que no hubo Porque también El PRI no, no, representó, no puso a nadie a observar Tampoco, o sea no tuvimos representación Electoral en las casillas Sacan que porque menos casillas, que, es que el INE, porque esa era su estrategia, era muy clara. Sabían que les iba a salir mal. Y era lo mejor echarle la culpa al INE. Uh -huh. Al INE casi una institución muy, muy, muy pareja, ha sido muy, muy este, neutral. Yo así lo, lo, uh -huh. lo manifiesto, porque también cuando no nos ha ido bien, yo he visto cómo el INE también nos ha defendido, pues defendió el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de 30 millones de votos. Claro que tuvieron en 2018 y que hoy se les cae a 14, o sea, la mitad. Y no solamente se cae a la mitad, hubo presión en los programas sociales, en el tema de las becas, los famosos siervos de la nación, el tema de las eh, pensiones a los abuelitos. Hay resumen fotográfico de cómo funcionarios de alto nivel del gobierno federal utilizando aviones... Del, del ejército mexicano para uh -huh. promoción, o sea uh -huh. de verdad, o sea yo eh, los observo y efectivamente como dice este amigo veo su derrota anticipada no pueden engañarse no se pueden autoengañar al final del día el 24 va a ser el mejor lugar donde nos vamos seguramente a ir a una gran batalla electoral y donde para Puebla, no hablo a nivel nacional yo hablo de lo que me corresponde que es Puebla en Puebla va a ser todo lo que pasó en 2018, al PRI y al pan, ahora va a ser todo lo contrario. Les va a pasar a ellos, porque han demostrado su ineficacia. Lo han hecho y simulan. Y salen a vendernos, pues que el presidente y por ejemplo la Nanaya, o sea, nada que ver en la comparación. O sea, eso es una cosa y esta es otra. Así que, pues seguramente en 2024 daremos una gran sorpresa. De acuerdo. A ver... Eh, estuvo aquí ayer eh, Leobardo Rodríguez Juárez haciendo su análisis y dijo algo que me llamó la atención dice, a ver Puebla, más allá de la 4T y de Morena, es López Obradorista ¿no? porque ha ganado López Obrador en Puebla ¿no? y si checamos los números dices, oye, pues sí es cierto, López Obrador ¿te preocupa esto? ¿te preocupa esto? ¿Cómo ves esta tendencia del, del poblano? Qué bueno que lo dice Efectivamente, no dudo que tengan una afinidad O crean en él Pero él ya no va en la boleta, 2024 O sea, lo que le pudieron haber sacado provecho Ya se lo sacaron Y eso fue en 2018 uh -huh. Porque muchos Que ni, ni por aquí les pasaba Que iban a ganar una elección, la ganaron uh -huh. O sea, yo creo que se fueron a dormir Pensando que habían perdido Porque solamente entraron por registro y ¡pum! Ya había diputados federales, locales, alcaldes Y su gran activo ya no va a estar en las boletas Yo creo firmemente que la revocación Que la pidió Morena, porque no la pidieron los ciudadanos no, Morena no. fue quien insistió al INE, quien presionó y etiquetó uh -huh. 1700 millones de pesos que fueron tirados a la basura Fue Morena, en la Cámara Eh porque querían relanzar su imagen, su principal activo lo querían relanzar. Y yo creo que eran, fueron tan maquiavélicos, creyeron que les iba a salir y que en el 2021 iba a ir en la boleta la revocación, o sea, que votaras y que seguías, querías que siguiera el presidente y tu boleta para diputado local, diputado federal y alcalde. Yo creo que ese fue el diseño. Los tiempos ya no les dieron y se les fue. Y dijeron, vamos a relanzar nuestro principal activo. Porque saben que Morena es un solo hombre, o sea, Morena realmente no es un partido que digas, pues, tiene este, historia, memoria, han construido. Realmente Alejandro Moreno Cárdenas lo ha dicho, lo, lo dice muy bien, Morena es un ave de paso, que nació ayer, que gobierna hoy y que se irá mañana. Órale, un ave de paso. ¿Quién, quién lo dijo? Alejandro Moreno Cárdenas. Ah, ajá, alito. ah, pues sí, mira, hasta se inspiró. Dice, Albino Espinosa... Dice, saludos cordiales, amigo diputado y presidente. Dice, ¿de Santa, desde Santa Isabel Cholula. Jesús Romero, ese comentario de la nómina para que Armenta, dice, para que Armenta, dice, quiere ser gobernador. Si no aporta nada a Puebla, dígaselo directo, y yo te lo aplaudo. Ah, órale, ya te, ya te están retando, que se lo digas en su cara armenta. Cuando lo veamos, le decimos. Sí, bueno, si no se va a enterar por acá, no te preocupes. <risa> dice Alondra Díaz, dice, perdón. Ay, mira, Alondra, la que puso el corazón de este naranja, ya lo puso rojo. Dice, perdón, y ya corrige con el corazón rojo priista. Dice, vamos por todos somos una familia priista comprometida. Y Mercedes, Mercedes Coat te manda muchos saludos. Ok, a ver, ¿qué va a pasar con la, eh, con la reforma eléctrica? Ya nos adelantaste eh, ahorita eh, la posición del PRI, lo que viene. Ok, ¿qué repercusiones va a tener esto en, en Puebla? En el supuesto de que, bueno, no, en el entendido de que esto pues no, no pase la reforma tal cual como lo condicionó Morena, ¿Ves? que dijo, aquí no se mueve un ápice y va así, entonces, eh, eh, que, ¿cuál, ¿cuál sería tu lectura de esto? Primero, políticamente, que es eh, el, el PRI, que es el partido que represento en este momento, pues primero es la repercusión política es muy buena, porque quienes aquí en Puebla habían dudado del PRI, que si somos, que si no somos... Que si cumplen o no cumplen. Que si cumplimos o no cumplimos, les digo una cosa, en el PRI somos inteligentes, en nuestro ADN corre por nuestras venas, primero sangre revolucionaria, y segundo, sangre de hombres y mujeres que son inteligentes. Nosotros construimos, nosotros sí aportamos y nosotros nos oponemos cuando sabemos que se atenta contra los mexicanos, y en este caso los poblanos Nosotros siempre nos vamos a manejar como una oposición inteligente, responsable, constructiva. Quisieran muchos vernos con el sombrero y ahí en los empujones y, y de todo, ¿no? Y otros quisieran... Eh, que les hiciéramos el caldo-gordo a quienes acuerdo, a quienes no se atreven realmente a enfrentar este tipo de situaciones. Nosotros estamos al frente del partido porque realmente creemos firmemente que las cosas tienen que cambiar, van a cambiar. La construcción de la alianza sigue, lo dejé muy claro, hoy no hay pretexto porque, te, te, te repito, para algunos que les convenía dentro del partido y fuera del partido, pues quieren que se rompa. Hoy no hay pretexto, va y vamos con todo, y en esa condición que el PRI ha mostrado de madurez así vamos a exigir los espacios también, porque nos, nos estamos volviendo nuevamente un partido que está haciendo bien las cosas que se da su lugar que va de la mano con la gente y es que la, la, la realidad eh, como diputado local me reuní con muchos empresarios y todos, no, es que el PRI se va a doblar el PRI nos... ¿Okay? van a ver de qué tamaño es Alejandro Moreno Cárdenas, y ahí está Ahí está el mensaje. Ha sido muy claro y muy contundente. Yo entonces yo creo que políticamente al PRI nos va a ir muy bien. Al PRI nuevamente le da ese lugar y nos posiciona como un partido serio y como un partido responsable. De los demás actores políticos de Morena, pues yo no sé qué repercusión pueda tener dentro de sus partidos. No creo que sea buena. No, no creo que sea mala. Al final del día yo solamente veo... Eh, que pues entre ellos no se ponen de acuerdo, entonces de acuerdo. aquí nos, sí, nos ponemos de acuerdo, vamos con todo con Puebla, y vamos por todo en 2024. De acuerdo, aquí también la alianza inamovible. Sigue, sigue trabajando, sigue trabajando porque ya no hay pretexto. Perfecto, eh, dice Ernesto Aguilar Jordi, él el, el regidor de Morena, dice, ¿Para cuándo le echamos a mi gallo Leobardo? coordinador de regidores, a un debate. ¡Órale! Oye, Ernesto, ya estás ahí este, hablando por Leo, tú, a ver si es cierto. Dice, pago 3 a 1, dice abajo. Bueno, Eric Sánchez, tenemos claro que si estamos con la gente, si sí le cumplimos, vamos a volver a ganar, vamos a regresar y vamos a gobernar Puebla nuevamente, con todo mi líder. Y, y dice... Ernesto Aguilar ya le dice que, que, que para cuando está insistiendo. Bueno, está bien, está bien. Pues muchísimas gracias, Ernesto Camarillo, por estar aquí en Los Conjurados. Siempre un placer platicar contigo. Igualmente, muchas gracias y nos vemos pronto seguramente. Así con es, otros temas. Así es, con otros temas. Bueno, pase una excelente tarde. Ya se avecina las vacaciones. ¿Te vas a ir de vacaciones? No, no, no, vamos a estar aquí por Sí. Sí. Ah, bueno. Mayo. Son poquitos sí. días, hay mucha chamba, hay que organizarnos Sí, sí es Tomar bien. esos días de descanso, pero sí seguir organizando ah, perfecto Ah, Bueno, si se va de vacaciones, pues nada más aguas, la sana distancia cuídese, pero sí descanse Muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero si te gustó esta entrevista pues dale like y compartir échate un clavado a Los Conjurados nuestro portal y síguenos en nuestras redes sociales, gracias, besitos Bye Muy Buenas noches Acaba de publicar su reciente novela está padrísima, es una novela que habla de amor, de un sacerdote, que se enamora, eh, sale también en la época de la Puebla Virreinal. Mónica Díaz de Rivera acaba de publicar su reciente novela, está padrísima, es una novela que habla de amor, de un sacerdote, que se enamora, eh, sale también en la época de la Puebla Virreinal, eh, historias de imprenta y de libros. Bueno, está increíble. Mónica nos hizo favor de obsequiarnos 10 libros, de los cuales uno se acaba de ir en este instante. Tú te lo puedes ganar, siempre y cuando nada más tienes que compartir este video, este video, y nos mandas. El, el testigo, a través de mensaje, a través de Facebook, y con eso ya está. Vienes, acá te esperamos con mucho gusto en Los Conjurados, o en Revista Más Sana, aquí en nuestro set de grabación. Llévate el libro, está increíble.